Estamos en la Universidad de Avellaneda con el profesor Damián Profeta. ¿Qué es el periodismo digital? Es el periodismo que se realiza en internet y que aprovecha las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo dispositivos móviles, teléfonos, tabletas y que se distribuye a partir del de medio digital. ¿Cuáles son las fuentes que se utilizan para hacer periodismo digital? Eh, son las fuentes tradicionales, todavía el periodista va y habla con las personas, va y presencia de los hechos, pero también, y esto es una innovación dentro del periodismo digital, va a lo que están produciendo los usuarios en las redes sociales. De alguna manera, el periodista colabora con el público en la búsqueda de información en la producción de los contenidos periodísticos, prestándole mucha atención a lo que está pasando y lo que los usuarios están contando en las redes sociales. Tengo entendido que tiene una revista que es Clave21. claves 21comar tiene que ver con el periodismo ambiental. Tomar lo mejor del periodismo digital aplicado a las noticias y los contenidos de índole informativo ambiental. Nos propusimos fomentar la idea del periodismo ambiental en los periodistas en general, brindando oportunidades de capacitación y de financiamiento y herramientas de publicación y de construcción de historias. Y por ejemplo, uno de nuestros ejes de trabajo en ese sentido es el concurso anual de periodismo digital ambiental. ¿Cómo se financia el periodista digital? El periodismo digital tiene el gran desafío de la sostenibilidad porque cambiaron los modelos de negocios. Los modelos de negocios de financiamiento de la televisión o de los diarios de papel o de la radio no están funcionando en internet, y en, en los dispositivos móviles, y en el periodismo digital en general. Entonces, todos los medios están pensando estrategias para mejorar sus ingresos. Algunos optan por el modelo del muro de pago, algunos te cobran por acceder a los contenidos, otros están tratando de encontrar publicidad que sea más significativa para los usuarios, otros apuestan a un periodismo digital que se llama sin fines de lucro, entonces está apoyado por instituciones de financiamiento como fundaciones, asociaciones, fondos destinados a promover determinado tipo de periodismo. Son distintos modelos, no hay ninguno que funcione cabalmente todavía, pero se está intentando.